1, 2, 3, 1, 2, 3. Salutón a iban venir, que estaban Johano, que estaban Ivano, que bau estas, doble da libro hoy. Jodía uniparolos ni pris libro que hubo este suceso, venas el chinío, venas tie de la fora oriento, cae con que es la tuta mondon. Y estiel estas ni parolos pri, la unua libro de serio que uno millas la, me, la memoro de la esintelso del atero. Triulanoma en la china. Ne, ne, ne. Bueno. Y esta es la unua libro que un la problema del tricorpo y de la verquisto, si sin liu. Es que el este libro es vendo suceso, unue antauparali pri la libro memca y ya argumento ni palabras pri la autoro. Yes, es, este libro es, y es, ingeniero en chinio li mult yare laboris en la industrio, kai san tempe li verquist pri cientificio, li el donis ya en vercajoin en rebuoy y un y un es la texto en calle ya ni la libro en que es publicita en Latinoamérica y en la hispana. Yo esta es la problema del tricolor. el libro, la cobrilpallo estás mola. Hay el estás nofa y calculas con Watson Pacho. Tiuchi versión de la hispana versión. versión este estadoquita recte en la China de Javier Altayo. y otra interesa Pretty Uchi libro estas que allí sí está recomendita del Starulo y que el Barack Obama ex de Usono usó Mark Zuckerberg. Hay Elon Musk. Interalia. La originela verco a en 2006. En cada una de estas esperanta traduco entonces la hispana traducó a Paris en 2006. La libro este es premieta plurfoye en que el que el premio esta es la, la premio Hugo de 2006 que premias la Play el star starring. Libro de ciencia ficción. Aprendida en la angla. Y a ni ne promocías y eso, eh, una entreprenón. Set en Amazon, vi poas trovillín, y presca un deck nau euroy. Cae por la quinta versión, vi poas pagi nau euroy. Y en que mi tres chats de chiti un libro esas que el pitactas la toxipolitica en son de, de la época. En la época que es la cultura revolución de Mao, li presentaste un tempón eh, per tres cruda, maniero, bildigas tre en la perforton al, al, al ciencisto y universitatano y caí ech, pero tío, ni miras persona echar, hobbies eh, pas la la censuro. Y yes, tío, estas mirando, pero char, tío, ni pensas en occidente estas que estas tres fortas censuro. Set libro, retractas la cultura en revolución, eh, manera que un inne pensus comience de eh, China Berquisto. Y es tío, pensigas mi que la manera en que univide la censurum de chinio, estas eble troa. No, pri la libro ya, el el argumento, comence la libro. Disvolvillas en la fascinante chinio dume de la cultura revolució. tie mi vidos la historia de la familia que y multe que el de la momento. cae protio tío y sean patro morti exilisin for en villayo. cae o casos que el caí y que al iri al milita vaso. Tía o casos que el caíafero y grado y por la homaro Yes, ¿qué le estás? el estás astrofísico. Tú milita Paso, si elaboros, cae si elaborosas tres graves, chan la tuta al mundo. Lleguen y prosia dolor a pacienteso, evoluos malamón a la jomaro. El tío chistos tre graba por la posta historio. Saludos. Graban Roland. Posten hijas a Wang Miao que estás ingeniero pri no material y y comencé credo sin Brenesa. Char cai, ellos kiwi, volas que el caí medios que yo y que el ine daurigusia pri tío y materialo. Estás problema que hay mistero tutmond char. Si sistos sin mortigas. Que tío estás grande problema por la tuta como tío exploros polizano que uno chiquian. Han cao que el da y estás uno en la Rolulo y Play Grabay, es uno de la Rolulo y Play Bonetis del autor, un propra identezo que distingas de la lia. En la libro Ancao, estos tres graba Ludo, que uno me la Ludo de la Trí Corpo y que un cachas graba mistero en el sí. Kai Wan Miao, estos la Play Graba Ludanto de ludo. La libro Flingas, pero trea Loga, Kai Captoplena. Cliffhanger que eh, solvías chido que not a little bit of Si little libro está a little bit of ni little bit of a temas la libro. Gis, almeno, uh tres causas tuvo no en en un momento chio confluas que chío habas senton ni nurpo vas miri pritivo tu estas suceso el autor o que chío mal que el que enfrento y en la que chío y la historia o disvolvillas ser comencion y volviles, set, comence, vidas y lín tre mal similar que un un inecias que el y poste confluos se pone estas chios olvillas que mi mideras de tres treinta de esa manera tres sorpresa donun un ni dios que un da y ni donis al chiti libro vi uno mi donis bien potento y por la manera en que desarrollas la historia, la, por la, la situación de la política e y también por leerlo si -sí yo metí pli pri la China Cultura. Me dices al libro tu libro 4 de Green ya a mí tres chats la historias la manera en que la la raconto disvolvillas se dan con estas la Playboy una ferocia mía y am I Legis sé estas tú te recomendinda legado a ver allí dos estas Bark punto Green o en por chitio libro estas tres tres leginda se vi chats chitio un recensón legula libron chato chitio un video con individu chin que ne for que sub suscribie la canal todo tío está cío por nun allí es la venonta doble da libro